Hola, si creamos ambientes variados para expresarnos como profesores y permitimos ambientes variados para que los estudiantes se expresen, estamos en el camino correcto. Pero aún así no es suficiente. También queremos ambientes donde el estudiante se quede en el curso con nosotros. Queremos que el estudiante persista en nuestro curso y en nuestros programas académicos. Esta persistencia que queremos desarrollar en el curso es muy intrínseco en el estudiante, y aunque es algo que el estudiante debe desarrollar en su ser, también es algo que podemos fomentar y estimular. Queremos fomentar que el estudiante sea autónomo en su pensamiento y que pueda autorregular su aprendizaje. Para esto, nuestra guianza y retroalimentación es clave. Es clave porque puede resultar en el desarrollo de un compromiso con el curso y con el aprendizaje, por parte del estudiante. Pero para que nuestra guianza y retroalimentación tenga sentido, el estudiante tiene que sentir que el curso le es pertinente. Esto implica que tenemos que atraer su atención y que vean sus intereses reflejados en el curso desde el inicio. Pero igualmente importante es que el curso sea consor con sus intereses hasta el final. Obviamente, si nuestro curso tiene muchos estudiantes con múltiples intereses, hay que asegurar que nuestro curso sea lo suficientemente flexibles para que ofrezcan una variedad de opciones por lo largo del curso. Y esto es posible con el uso de las tecnologías. Puedo asegurarte que ese interés se puede lograr. Si sí, se ofrecen tareas auténticas y ayudas sinceras al estudiante. Por tareas auténticas quiero decir que sean actividades relacionadas con el mundo real. Y por ayudas sinceras quiero decir que hay un esfuerzo notable para que las tareas se puedan realizar. Así, los estudiantes pueden ver claramente la pertinencia en el curso y así deben quedarse en nuestro curso porque les conviene. ¿Qué opina de todo esto? Déjanos saber en el foro de fusión.